Bienvenido Géminis, me da muchísimo gusto que me estés acompañando el día de hoy. Hoy vamos a ver cómo está tu energía, qué mensajes traen para ti nuestros ángeles y arcángeles. Y bueno, te recuerdo que le des like, suscribirte y activar esa campanita para que te puedan llegar todas las notificaciones, no solo de Bioráculo, sino también del canal de Bioneuro Sabiduría. Y bueno, vamos a ver qué mensajes traen para ti. Antes vamos a dar la bienvenida a nuestros ángeles, arcángeles, maestros ascendidos y principalmente la fuente divina, Dios, para que a través de ellos nos lleguen los mensajes que traen el día de hoy para ti. Bueno, entonces vamos a comenzar. Venga, vamos. Vamos a sentir esa energía, vamos a conectarnos y recordando que esta tirada es, en general, si quieres una tirada más personalizada, déjanos tus mensajitos abajo para que nosotros también te podamos hacer llegar la información y con mucho gusto te podemos dar los detalles. Ok, bueno, venga, vamos a disfrutarlo, ok. Eh, espero que puedas ver las cartitas, si no, vamos a... Ahora vamos a acomodarlas así para que las puedas ver más, más de cerca. Si no, yo ahorita te las, te las acomodo, no te preocupes. Vamos a comenzar. Obra maestra. Sé luz en cualquier situación. Remembrar que tú ya eres una obra maestra, porque eres hecho de la luz, de la fuente. Eres un ser maravilloso, abundante. Entonces. Ante cualquier situación puede ser esa luz, remembrar quién eres, eh, nuevamente estar en conexión con esa fuente para que puedas remembrar y descubrirte quién eres realmente. Tú ya eres una obra maestra, no hay manera de mejorarlo, simplemente remembra quién eres, descúbrete ese ser maravilloso que eres. Eh, lo acompaña la carta de el enemigo, el mejor reflejo para sanar. Tenemos la creencia de que nuestros enemigos son personas a las que hay que alejarnos y que hay eh, que mantenerlos lejos. Y incluso hasta sentimos cierto sentimiento en contra de ellos. Pero realmente el enemigo es el mejor maestro para nosotros. Porque a través de ellos ellos son, Todos somos espejos y a través de ellos reflejamos esas sombras y ellos nos estarán indicando por qué camino no ir y si vas bien o vas mal. Ellos son nuestro reflejo. Entonces realmente ese enemigo pues es, es tu mejor reflejo y ese reflejo que te indica qué sanar, qué liberar. Entonces pues es al que hay que conservar y, y mantener mantener cerca, entonces al, al saberte que eres luz ante cualquier situación, al comprender que a través de tus enemigos ves esos reflejos a sanar, vas a poder ir liberándote para que puedas ir fluyendo y remembrando quién eres realmente. Esta carta, me encanta esta carta, rebelde, valentía, eh, son todas esas personas que van en contra de de todos los condicionamientos que la sociedad impone. Gracias a los rebeldes, muchos estamos despertando. Hoy esta carta te recuerda que, que sigas lo que realmente te gusta, lo que te encanta. No te preocupes por lo que la sociedad diga, tu familia, amigos, simplemente lo que tu alma te está indicando. Cuando tú dices, esto no me gusta, esto no va por ahí, yo siento que es así. Escucha tu alma, porque aunque sientas que estás en contra de toda una eh, sociedad y condicionamientos que te ponen, realmente estás diciendo y haciéndote caso, estás siendo auténtico. Entonces, libérate. Claro que sí, siente y escucha tu alma. Y esta carta te lo, te lo reafirma, el altar, Dios y tú son uno mismo. No requieres ir a ningún otro lado. Simplemente hacer esa conexión contigo, con Él en la fuente. Busca en tu interior, haz esa conexión para que a través de esa conexión puedas saber dónde, hacia dónde ir. Entonces, escucha tu alma, sé rebelde, haz conexión con la fuente para que puedas encontrar ese camino. Eh, Te lo acompaña, sal de la jaula, deja de depender cuando seguimos creyendo en los cre condicionamientos que marca la sociedad, en creencias que traemos pues, desde la familia, nos metemos solitos en una jaula y no permitimos fluir. Y aquí te está diciendo, suelta, deja ya todo eso, deja de, de depender de los demás, sal de esa jaula y encuéntrate. Encuéntrate a ti mismo y sé tú. No, no caigas en el deber ser, entonces cuando tú te liberas y sueltas completamente eso, simplemente fluyes y eres tú, eres tú un ser maravilloso y lleno de luz y mira la última carta te lo está diciendo, sé verdadero, siempre di la verdad, entonces cuando comienzas a ser honesto contigo mismo, honesto con los demás, diciendo lo que realmente sientes, Comenzarás a quitarte todas esas ataduras y todas esas cadenas que te impiden moverte, que te impiden fluir. Entonces recuerda y remembra quién eres realmente. Eres un ser maravilloso, lleno de luz, lleno de amor. Eh, ve en los espejos eh, que te pones esos reflejos que requieren ser sanados. Libérate y sé rebelde, busca lo que realmente te apasiona. Sé tú mismo. Haz esa conexión con la fuente para que puedas encontrar las herramientas y sobre todo esa luz que te llevará a ser y a salir de esa jaula en la que nosotros mismos nos metimos. Pero también nosotros tenemos esa decisión para salir de ahí. Eres un signo muy, muy bonito. Entonces, sé tú, sé libre, sé honesto. Eres un signo que siempre es, es verdadero, pero muchas veces se queda... Eh, en los condicionamientos o lo que dicen los demás por querer agradar. Y no, sé verdadero, sé tú mismo. Así vas a encontrar esa, esa fuente y vas a comenzar a fluir, a ser luz y a ser simplemente tú. Los mensajes están muy claros. Hoy hoy sé tú, hoy libérate, hoy sal de esa jaula, ¿ok? Y bueno, por último vamos a ver qué mensajito tienen nuestros ángeles y arcángeles para ti. Aquí tenemos unos papelitos que son 300 números que corresponden a 300 mensajes. Entonces esto es de los libros de los mensajes del alma. Entonces vamos a ver qué, qué mensajitos traen hoy para ti. ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Entonces... Vamos a respirar profundo y es este, 281. Corresponde al mensaje de Arcángeles. Entonces vamos a ver qué traen para ti el día de hoy. Te recuerdo darle like, activar esa campanita, dejarnos tus mensajes porque nos ayuda mucho cómo estás evolucionando. Y claro, nos encantaría saber qué es lo que te está pareciendo dudas, todo, todo para nosotros es muy importante. Saber de ti es maravilloso. ¿Ok? Entonces, este número corresponde a mensajes de arcángeles. Y vamos a ver. Ok, bueno, ya tengo aquí tu mensajito. Más allá de todas las etiquetas e ideas, lo que tú eres es la conciencia misma. Esto sí Eres, eres conciencia, consciente de todo lo que ocurre, la presencia misma, siempre, únicamente presente, sin futuro ni pasado, atemporal, sin razón ni sentido, sin sentido más allá de cualquier idea de ser un pensamiento deprimente, la libertad más allá de cualquier idea o imaginación, libertad que es ahora en este momento, que nunca necesita liberarse de ninguna atadura, la realización absoluta que siempre ha sido realizada, incluso cuando estás buscando la realización, la totalidad absoluta, incluso cuando crees que hay algo que falta. ¡Felicidades! Vas por muy buen camino. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué hermoso mensaje te están dando hoy los arcángeles! Nuevamente te reafirma... El saber quién eres, cesa conciencia y libérate de todas esas ataduras y condicionamientos. Me encanta tu mensaje. Con esto me despido el día de hoy, dándote y dejándote un abrazo de mi alma a la tuya y esperándote en la siguiente tirada para ver cómo va esa energía y cómo va tu evolución. De mi alma a la tuya, te abrazo. Bye.